Todos nos sentimos solos en algún momento. No importa si somos jóvenes o viejos, casados o solteros, hombre o mujer. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos completamente solos a pesar de nuestro entorno. Sin embargo, si amas a Jesús y le aceptas como tu Señor y Salvador, puedes estar seguro de que nunca estarás solo. Dios está contigo en cada circunstancia y situación. No lo dudes. Nunca olvides lo que nos dice el Salmo 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Haz tiempo para Dios y ponte en la realidad de su presencia. Él no te dejará ni te abandonará. Bendiciones. Si este video te ha servido de bendición, te invito a que te suscribas a este canal, me regales un like.